Chicos, ¿qué tal estáis? Bien. Nosotros hemos venido a un sitio porque hoy os voy a enseñar cómo es la primavera en Finlandia. ¿Me acompañáis? Vamos. Para este vídeo hemos venido a Napapini, Red que es el mismo sitio que vinimos en otoño. No sé si ¿no? Voy a dejar por un sitio de la pantalla el vídeo que grabé. Yo cuando pienso en la primavera de Finlandia, pienso en el deshielo, en cuando la nieve se derrite, cuando ya se empieza a volver a ver el suelo. ¿Os acordáis en otoño que os dije que estos caminos que se llaman Pitcos U en finlandés, pues ahora os voy a decir para qué sirven.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 Estas inundaciones suelen durar aproximadamente una semana y media o dos pero al final se van y pues los finlandeses están acostumbrados a esto porque es algo que pasa todos los años en estas fechas Una de las cosas que ocurre en primavera es la... Eh, ¿cómo se dice? La reflorezación, que vuelven a salir todas las... La refloración de las plantas, no sé cómo es la palabra, pero bueno que vuelven a salir todas las hojas a los árboles y vuelve a estar todo vivo. Y no tan marrón como lo vemos ahora. Pero todas estas cosas de que ya están los árboles verdes y todo así. Ocurre más bien en junio, ya en el verano. Pero bueno, por ahora tenemos este país Que yo creo que también está bastante bien. ¿eh? Y ya se ve que están empezando a salir las hojitas y todo eso. Como lo dicen los finlandeses a las hojitas pequeñas de los abedules. Que le llaman en Corbat, que significan hojitas de ratón, porque cuando la, le salen las hojitas a los abedules, son así muy pequeñitas y parecen orejitas de ratón. No sé si se llega a distinguir bien, pero ese camino que hay es de cuando los ratones en invierno pasan por ahí y pues hacen como túneles. Entonces, por aquí hay más. Entonces pasan por ahí, por debajo de la nieve, para que los depredadores... No les ataquen y pues por ahí van más seguros y ahora que se ha derretido la nieve, pues ha bajado. También lo usan porque la nieve es un buen aislante del frío, entonces ahí sobreviven mejor y están más calentitos. Bueno, calentitos, calentitos, no, calentitos eh, entre comillas. ¿Por qué? Porque a ver, si estás a, a menos 20 grados y allí dentro estará a menos 5 grados, pues son, oye, son 15 grados más, o sea que te conviene estar ahí. Mirar, acabamos de ver aquí flores. Esto no es para nada normal, porque es que son las únicas que hay por todo, por todo el campo. Para los finlandeses, la primavera comienza a mediados de marzo, cuando las temperaturas superan, lo, el cero. superan el cero. Entonces la nieve comienza ya a derretirse. Pero ¿qué pasa? Que por la noche... Vuelve a congelarse porque todavía no hay sol por la noche Se vuelve a congelar y se convierte en un hielo muy resbaladizo Este sendero en el que estamos es el Napa Piri Red Kill Y siempre grabo estos vídeos aquí porque este que es mi sendero favorito Por los paisajes y también porque Tiene estos carteles que te explican muy a detalle eh, Por ejemplo en este caso que setas se pueden coger y comer por ejemplo, aquí te dice que puedes empezar este hobby de coger setas para comerlas, y, pero que siempre cojas, que siempre estés informado de qué setas puedes comer. Finlandia hay dos tipos de bosques, los bosques que son para talar árboles que esos pues cuando se cae un árbol para hacer madera pues talan los árboles y las ramitas las queman para que vuelvan a salir árboles que sirven así como abono y luego los bosques que son como este que están protegidos y por eso hay tantos árboles caídos porque está prohibido cogerlos y limpiarlos y estos árboles se caen pues por muchas razones, o porque la nieve que tenían pesaba demasiado y se han roto, como por ejemplo este que hay allí. O porque un castor se los ha comido la base y se han caído. Por muchas razones puede ser. El lugar en el que estamos ahora se llama Lago Y bueno, es una, como si, como si fuese, media cabaña que está cortada por la mitad. Y aquí hay para hacer una fogata y hacer salchichas. Normalmente se hacen salchichas de las gordas ahí en la barbacoa y hay varias maneras de hacerlas. La puedes poner aquí en la plancha esta, que ya viene. O si no, puedes coger un palo, sacarle de punta, lavar la salchicha y la haces así al fuego como si fuese un mal babisco. Estos lagos son públicos, están mantenidos por el gobierno y están bastante bien limpios y todo. Y siempre encuentras madera, un hacha para cortar leña y de todo para que puedas tener una buena experiencia. Sí, y también es gratis de usar. En primavera también empiezan a estar estas noches sin noches, las noches blancas, como le dicen. Y esto empieza el día 21 de marzo, cuando empieza oficialmente toda la primavera en todo el hemisferio norte de la Tierra. Y cada día hay 7 minutos más de sol, lo cual en una semana son una hora más de sol. Y por eso, pues, en 21 de junio ya no hay noche para nada. Y si os ha gustado la primavera, aquí, todo, todo, todo lo que os he dicho, todo sobre la naturaleza aquí en Finlandia, pues darle like. Y tengo más contenido en Instagram y en TikTok, así que ir a seguirme, ¿vale? Adiós.